Oh, hola, con todos, espero que se esté escuchando bien. Bueno, este es un stream especial por el live de Asuna. Dentro de aproximadamente una hora con 40 minutos va a empezar. Y como varios de ustedes ya sabrán, este live será la última presentación de Tomori Kusunoki como Setsuna Yuki. Así que, bueno. Quería hacer una especie de antesala para el live que se va a dar a cabo... Bueno, que se va a transmitir en el servidor de Discord de Idol United. Y si quieren ver la transmisión de live de Asuna con Tomoriru... Pueden ver en los comentarios el enlace al Discord que está ahí pineado. Así que... Pues eso. Voy a aprovechar para jugar de una vez la final del Sonic Frontiers que... A decir verdad ya casi me lo he platinado... Solamente me falta terminar eh, la final de final de todo. Llevo 43 horas con 40 minutos y 4 segundos de juego. Es por mucho el juego de Sonic a que más le he metido tiempo, de verdad. Me ha encantado este Sonic, es, es algo fenomenal. Me lo he platinado, solamente me faltan dos logros que son los del jefe final del juego. He estado pescando como un desquiciado, completando los niveles de nether, recolectando rings. Como pueden ver, mis stats están al máximo. Me he pasado pescando en, en el lago de Big Cat para maxear a tope a este Sonic. Y pues... Ahora sí, la final final de finales. No saben cuánto he disfrutado de jugar este Sonic. Si nunca han probado uh, Crash Azul... Sonic the Hulk. Y les da curiosidad, pues. Yo les recomiendo de verdad que lo hagan. Gracias por compartir el stream. No olviden darle like. Es un juego muy extraño para hacer un Sonic. Porque convencionalmente uno corre, recolecta rings. Pero en este Sonic Frontiers le han dado un giro de tuerca a toda la, uh, la fórmula. El mundo abierto ayuda demasiado bien a este Sonic a sentirse como Sonic. Eres... ¿Iba a decir el rey de las corridas? Eres un maratonista olímpico que corre sin parar. Se siente muy bien este Sonic, de verdad. Ahora que lo termine, no sé qué rayos voy a jugar de Sonic. He estado pensando en... ...jugarme los otros Sonics que antes ya había probado, pero... Ahora con esta nueva perspectiva que tengo de la franquicia como tal, más allá de los memes, la música... ...siento que lo voy a disfrutar mucho más. A ver, vamos a leer los comentarios. <ríe> Hola mi amor, saludame porfa. Pero saludamela. <ríe> ah, saludos Luan, gracias por pasarte. No olviden darle like también al bufete de Ruby que re revivió Grande Luan. ¡Es verdad! estabas haciendo streamings! Sí, sí, sí, se lo recuerdo. Levantame los streamings. Creo que los sábados, si no me equivoco. ¡Uff! Pero bueno. No, vamos de una vez a darle con el jefe final del juego. ¡Ah! Casi se... <ríe> Casi se ha no sé, un... Un chukis chukis también. Me Está lloviendo acá. ¡Uff! Le puse sus... Eh, sus tenis de... El Sonic Adventure 2. No sé si se, eh, los pueden ver ahí. La y de derrapó. Ahí se ve mejor. Es verdad. No saben lo magnífico que se ve este Sonic. Si le quitas eh, la interfaz gráfica. Gráficos. Mostrar objetos. Mostrar brújula. Mostrar objetivo. Mostrar mejoras. Mostrar combo. Mostrar puntos de habilidad. Mostrar velocímetro. Velocímetro, ok? Se ve fantástico, sí. Es como un modo cine. Uh. Mm, yo quiero hacer un video musical con eh, el Sonic, pero como no hay un modo cine tal cual, me es complicado grabarlo. Y bueno, en los niveles. En los niveles convencionales de Sonic pues también no está ese modo cine. Creo que en una próxima actualización Sega lo va a implementar. Uh. De verdad, eh, eh, es. Es un orgasmo visual ver a este Sonic así. Sin host ni nada. Es eh, eh, como una película. Bueno, ahora sí, eh, vamos al templo. Eh, está por acá la entrada. Ah, es verdad, en este Sonic hay momento. No sé por qué la gente se queja de que en este Sonic no hay momento, en cuando sí lo hay. Vamos a reponerle otra vez los la interfaz porque me estoy perdiendo. <ríe> no sé dónde está la entrada del templo. Hasta ah, por allá. Este Sonic sí tiene momentum, solamente que tienes que saber sacarlo. Algo que me encanta de este Sonic es que sientes que controlas a Sonic, no que simplemente se resbala y que está por ahí deslizándose. De verdad sientes que tú eres Sonic. A ver, ¿está por acá? ¡Ah, no! Me caí. ¡Me caí! ¡Ah! Mis rings. A ver, ¡no! Ni modo. ¡Dreamon! <risa> ¡Dreamon! <risa> fuck atravesar la pared Bueno ni, No pasa nada A ver, vamos Nuevamente a... a tratar de llegar a... a acá a la entrada del templo? ¿Dónde Diantres está? A ver Ah, está acá Claro Este es Ahora sí. Excelente, dice Nanami Soki. <risas> Gracias. Pásate el manía por 1729 veces. Es verdad, sí tengo un manía, Edison. Lo he estado jugando, pero justamente me quedé en Estudiópolis. No, no lo he terminado. No porque no me haya gustado, sino porque le di prioridad a otras cosas. Si ven este Sonic en oferta de verdad, cómprenlo, pruébenlo, está muy bueno. Es divertido de a cojones, como dice la chavista. One more, I gotta hurry Sonic, Sonic. y el Doctor Huevo. Me encanta el desarrollo que le han dado acá a Eggman y a Rey Chiquita. Sí, Eggman es un personaje muy vivo en este juego. No es simplemente el malo que se la pasa riendo o haciendo cosas malas. Es para de Ay, qué bonita la haré chiquita. Muéstrame el colmillo. ¿Qué <ríe> fuck Ese... Es... paso? Ah, es otro Evangelion. A ver, voy a intentar sacarme el colmillo. Ah, la... oh, ¡Wow! Es de verdad, literal es un Evangelion. Me ha sacado su... Su rifle. <ríe> Wow... ¿Ahí? ¿Qué es esto? Ok, es como gigante, pero más mamado ¡Wow! ¡Me pegó! ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos hace? ¿Qué rayos está haciendo? A ver... Uh... Vamos Vamos a poner en práctica todos los combos que me he aprendido Oh! Ah, me pega bastante duro Ok... Vamos a ver si eso te gusta oh! No lo alcanzo ¡Ay! Me... ¿Qué rayos estás ah! está haciendo? ¿Qué está... haciendo? Ah, no, no, no entiendo la forma en la que esta cosa pelea Es muy rara ¡Oh! Ok A ver, parece que tengo que darle forzosamente en esos blancos o no sé qué cosa oh. A ver, este jefe este está un poquito raro ¡Oh! ¡Vamos! Oh. Ok, estoy entendiendo un poco más cómo funciona esta cosa. Oh. Algo me dice que si, si no tuviera mis 999 rings, <ríe> no lo hubiera hecho bien. Ok, se vio loco, como siempre lo hacen. Pero así el XDD. <ríe> no sé si se me vio el colmillo, pero... No sé si se me vio bien. <ríe> No sé por qué sigo destruyendo esas cosas porque igual sigue, sigue sacando lo mismo oh. A ver ah. oh. Hey, ¿qué, qué molesta este jefe? No, no eres piola como, como tu primo hermano menor ah. Ok, se está poniendo un poco más ah. ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Andame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ok, sacó su rifle. ¡Ay no! ¡Ah! Eso tiene venos. ¿Y ahora Palmón? ¿Es serio ese Ese rock me recuerda al PES 2010. <música> Chinga, te lo dice acá Shoma. Me va a sacar un clip. Oye, sí te saludé, Luan. No me escuchaste. Dije saludos a Luan. Incluso les dije a todos que siguieran tu página. ¿Qué, ¿Qué pasa, Luan? Bueno... Nuevamente, saludos para Alan Kurosawa. No, no, no olviden seguir al bufete de Ruby. Sí, Edison eh, eh, Sonic. se caracteriza mucho por este tipo de canciones de rock de los años 2000. Este Sonic justamente retomó bastante de esa esencia, como diría el tablos. ¿A poco ya se murió esta cosa? ¿Es eso? hasta el propio Sonic no se lo cree fue fue demasiado xd all we did was chase it out of its shell it's retreating into space to regain its true form even supersonic won't be able to stop it I know what I must do I must leave you I understand go fulfill your function o sea, aso o se va a explicar Ok re chiquita como misma rey Ayanami tomó posesión de Eva. <risa> Acá empieza la instrumentalización humana, no? Todos en lugar de juego de tank nos vamos a pagar furros. Wow. Be careful, Oh, qué bonito. ¿qué me logró Jay. Eh, el cucarachín tenía sentimientos. Bueno, el, el cucarachín de huevos. Ah, mira. No había destruido Eggman en la Tierra, bueno, la Tierra. <risas> la Luna, eh Sonic Adventure 2. Ay, miércoles. Diez Sonic Helion. He Are you going to let him do it all over again? I need your help. Ok. Hace tiempo no vi una batalla Please. de Sonic en el espacio. El verdadero enemigo. O oh, no. No, no, no, no. Me van a censurar acá en Facebook. Ok, yo no dije nada. Colabora con los titanes para derrotar a Dierne. Moverse, disparo claro, LB. A ver, Ray Baron, disparo oscuro. Ok. Repele los ataques enemigos haciendo coincidir el color de cada disparo. El indicador láser aumentará con cada bloqueo que consigas. Cuando esté el al alcance de máximo. Uh, uh, ah, ya, yeah, ok. Es como los minijuegos. Como los oh, minijuegos oh, de hackeo. ¡Ay, rayos! Esto parece Tojo. <risa> ok. Mind. Ok, este es, este es el jefe final de Sonic. <risa> ¡Es un Toho! ¡Es un Toho! Ah, ¡ay! Okay. ok, el clip final de Sony es un Tojo, aquí no hubiera creído eh, Literalmente me están diciendo acá que Queremos que juegues Toho Project Y e ese planeta me está hablando Pero no sé qué diante está diciendo A ver, tengo dos vidas ¡Ah! Tengo dos vidas eh, no, no, no tengo que dejar que esta cosa me, me pegue.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 He jugado muchos tojos, así que esto no es nada comparado con un toco A ver. Uh, no sé por qué me, me da vibras de Persona 3 cuando viene la, la... ¡Ah! cuando viene la muerte. ¡Ah! ¡Me mató, rayos! Ignorance, de... stupidity. Este jefe final tiene vibras de persona 3. ¡Ay! Ok, me, me lanza rayos láser. Es como la estrella de la muerte de Star Wars. A ver, tengo que tomármelo un poco más en serio porque me queda solamente una vida. Me, me puede matar si sí, me descuido. My captors turn their souls away to fuel their engines. And you. Toho, de verdad, de verdad parece un jefe final de Toho. Pero esto no es nada comparado con un jefe de Tojo, así que esto ¿sí que lo puedo hacer. Ah... A ver, tengo que graciar como los viejos tiempos. <risa> es, esto es una prueba para cuando me toque hacer stream de Toho Project. Ah, ah, ah. Ah. ¡No! Solo me quedo en la vida ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay. ¡Rayos! De verdad, de verdad parece todo justo Ay, no, no. no me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir ver, no, tengo que agradecerlo. tengo que, tengo que agradecer bien vamos muérete muérete no. Cabo un láser en la cara! ¡No me di cuenta! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué rayos! ¡Qué rayos es esto! ¡No! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta, va! ¡Lo subestimé demasiado! ¡Gracias! ¡Gracias por pasarte, van! ¡Gracias por pasarte! ¿Cómo que ladrido? Yo, yo, no, yo no soy... Yo soy chionía. Debería, debería ser... Niñas, no ladreídos el Papo, es las 2 de la mañana, ¿no? Sí, es a las 2 de la mañana, el live de Zona No lo olviden El enlace para el Discord de Idol United Donde se va a transmitir está en los comentarios del stream Ahí está Peñado También está eh, la información Gracias por su like, no olviden compartir, gracias Hiperrayo <ríe> me, me metió Sí, face. ay Lo subestimé Definitivamente me lo tomé muy a la ligera Now Pensé que iba a ser algo pan comido. Se puso más intenso conforme avanzó. Conforme le atacaba más, me hacía más daño. Se ponía mucho más agresivo este, este planeta raro. Ay. A ver, tenemos que terminar oh, no, este jefe nothing. este jefe para poder estrellar persona si llego a terminar este stream oh, de sonic inmediatamente voy a jugar persona 5 bajo oh, oh, rayos A ver, necesito darle a, a, a todas estas pilotitas lo más que puedan. So a ver, voy relativamente bien. I saw the ¿Qué ¿Qué caros? Caros? A ver, ya hay hay la la hay... rayos, eh. La la la la la la... Esa cosa me, me mató la vez pasada, pasada así de improviso. No recuerdo que es en esa ocasión loco. haya sonado. Fue o sea, algo muy raro. ¡Ay! My captors built whole reality to contain me. Vamos. ¡Uy! <tose> <la, la>, <tose> ¡Qué raro! ¿por, ¿Por qué me está atacando? ¿Qué lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres? Planeta asqueroso. ¡Uy! Wow, wow, wow, wow. Ah, de verdad, agradezco haber jugado todo juego, Porque si no eso me hubiera tomado por completo A ver, hay personas a las que No les ha gustado para nada Este, ¡Ah! este final de Sonic Y después de Sonic Santiers Y Sí, puede resultar un poco anticlimático Pero O sea, uy no sé, no, no no, puedo decir que no me gusta Porque de verdad, es algo, es algo distinto Y agradezco que se hayan arriesgado a hacer algo así Pero bueno Va, Vamos a ver Cómo le hacen en las futuras expansiones Vamos, ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Oh! ¡Ah! Rayos. <risa> ah, pues so, qué bonito se siente graciar. Tengo mis dos vidas enteras, eh. E Estas cosas ya están más que muertas. <risa> <risa> <risa> ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡He juego cosas peores en Tojo! ¡Ah! ¡No me vas a matar! Esta vez no. Vamos, atrévete, atrévete a por ese rayo otra vez. You fly about me like a gnat. I am inevitable. Wow. I cannot be denied. Ok, me quiero corralar, me quiero corralar. Esto no, es nada esto no es nada. no, esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada. Quaish es más difícil. Esto no es nada, esto no es nada. ¡Tabo 11, es peor! ¡Wow! ¡No! es en serio! ¡Eso es! En... ¡Ah! Wow, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué ay ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, feo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto? The end peor! ¡Qué peor! ¡Qué ¡Qué peor! pensé que de verdad era un tojo... tan lunático. Ay, ay, <risa> ay. Ay, de, de verdad me. me Esa última parte, de verdad, me comenzó a, a angustiar. Eso sí me tomó por sorpresa. Porque, de verdad, si no tenía mis vidas extra, no sé qué hubiera pasado. Ah, pero, felizmente, puedo hacerlo. No, pero. Eso espero, eso, espero, eso espero. Vamos, vamos. Vamos, Sonic, destruyelo. ¡Vamos Sonic! ¡Ah! ¡Caray! Ese... Ese tan event si... Sí, sí estuvo más rápido Desbloqueé todos los logros <risa> ¡Me platiné Sonic... ¡Sonic... ¡Sonic Frontiers! Frontiers! ¡Me platiné Sonic Frontiers! <risa> ¡Me platiné! Es el primer Sonic que me lo platina Madre chiquita! ¿Qué vas a hacer? O oh no, la va a palmar! Ya lo veo. ¡Ay, se murió! <ríe> ¡No puede ser! ¡Qué irónico! Le encargó cuidar a su mayor rival. Uno... ¡Qué tiantres. Ahí están todos. Por fin. Ese... ...Nacros de Uganda se ve muy slim. Algo random en el jefe, tipo Tojo. ¡Sí! Eh... Esa última parte de verdad me recordó demasiado a Pensé que era un lunatic. Ah, qué asco. ¿Por qué es así? ¿Cómo así? ¿Cómo se supone que estoy jimiendo? No sé. Todo el mundo dice que hago ruidos raros cuando juego. Pi pi pi pi, dice Mikey. Ay, caray. Señores y señores, me, me terminé de Sonic Frontiers. Platinado al 100%. Pobre Eggman, ¿eh? <ríe> Preparate la puta que te parió Ya no hay más viernes de la jungla para Eggman <ríe> Caray, ah, ¿eh? ¡Aso! ¡Qué... ¡Qué resonante. Ah, oh, no, no, no me esperaba que el jefe final fuera así, eh, un Danmaku Wow, de verdad qué, qué locura, qué locura, qué locura De verdad, no, o sea, no puedo decir que no, no me haya gustado Porque sí me gustó el jefe final Solo que es un poco raro ese tipo de finales en un Sonic De verdad, el... Eh. Uno de estos días voy a jugar Toho en stream. Tengo el Toho 11 ahí. Toca probarlo. Wow, de verdad que ha sido un viaje impresionante todo esto de Sunning of Frontiers. Me ha gustado mucho este juego. Si lo ven en oferta, pruébenlo de verdad. Se los recomiendo al 100%. A ver. ¿Cuánto falta? Una hora y nueve minutos para el live de Asuna. Bueno, acaso nos murió Rey Chiquita y... Uh, ahora se nos va a despedir tu de En el habit del día sábado en la madrugada... Se estaba aguantando las ganas de llorar cuando... tu Chase... Desde el primer momento ya se le notaba con la voz quebrada y... Cuando le tocó hacer su... Yeah, yeah, yeah. Se quebró, no, no le pudo salir bien, tremendo gallo Pero, o sea, caray Ah, so, recién me estoy dando cuenta que el, el tema de los créditos Parece que está siendo cantado por la área Chiquita Como una carta de despedida para Eggman no estoy seguro si es la misma canción que sonó en su cinemática Caray A ver, esto tiene que tener una escena post créditos. No... No me voy a sentir satisfecho si simplemente acaba así Porque, o sea, ya, Sonic liberar a sus amigos y todo eso, pero... Uh, ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Uh, hay, hay mucho misterio dentro de... ...de esas uh, nuevas uh, Starfall Island que han descubierto. Y lo van a explorar en los DLC, pero... A ver, quiero ver si hay algo más acá. En los postcréditos. No sé, tal vez una carta de Eggman, una interacción secreta, no sé. Tal vez haya algo, no sé. ¿eh? ¿Quién sabe? Vandalize. Por One Ok Rock. Mm. Se volvió una de esas canciones más escuchadas en YouTube. Bueno, K rock era una banda que solía tocar bastante rock, como dice su nombre. Ahora hace más tipo... Uh, rock balada? No estoy seguro cómo decirle. Pero bueno. Me gustaría darle ski, pero quiero ver de verdad los créditos. Eh, cada vez que juego algo y siento que de verdad valió la pena... Quiero tomarme la molestia de ver quién han, han sido las personas detrás de... Tremendo juegazo. ¿Quién canta esta canción? Eh? Mira, en ahí dice Ayumu. Ayumu Kimura. Jaja. Hay un DLC de este Sonic Frontiers exclusivo de Japón en la que le puedes cambiar los efectos de sonido por... Sonidos de una morrita de Hololive. Incluso han hecho peluches de la monita de Hololive vestida de Sonic. <coughs> Ahí está, el post postcrédito. Este juego es increíble, ¿verdad? So, that was fun. <risa> Definitivamente ha sido divertido. But I guess it's time we got moving I know you all have big plans you're gonna hardly recognize me when we see each other again I wonder if cream and sticks are free <laughs> make a road trip out of it it'll be good to get back to my island at least for a while we're wasting daylight let's go Vamos a la mierda. Vamos a la mierda. Ok <risa> Ahí a la, ya hay un post créditos después de la escena post créditos. Es en serio, es en serio, The Sonic Team, ¿Me estás troleando. ¿Me vas a decir que hay un post créditos después del post, hay un en la escena post créditos después del post créditos después de la escena post créditos? Ah, simplemente ah <ríe> yo quería ver ya el final. <ríe> bueno, hagamos tiempo nomás de que de, de... <ríe> No sé si tiempo, pero o sea yo, yo por mí normal me veo a todos los, a los créditos Pero sé que ustedes quieren ver más gameplay Uf. Ryan Hammond um. Hasta ahora nadie sabe exactamente a qué se debió ese, ese muñeco de delfín al final de Live de zona. Había una persona dentro, eso es obvio, pero... ¿Quién? No, no, yo no soy sé, japonés, así que no sé si estaba relacionado con las medidas de sanidad allá en Japón. Sería muy XD si la nueva Sayo de no estuviera dentro. ...le hicieron bastantes tomas al muñeco. O sea, no era algo que estaba... ...cómo decirlo... ...improvisado. Había juegos de cámaras enfocando al muñeco... ...en momentos específicos. Hay un momento en el que el muñeco... ...gira su cabeza... ...y hace una mirada dramática al espectador. Y la cámara enfoca eso. No sé si de verdad lo ensayaron o o oh, ya de verdad hay algo más detrás de ese muñeco pero bueno ya lo veremos ya lo sabremos sí o sí cuando lancen el TikTok con Setsuna para el Collider Festival 2 sabremos ya quién es la nueva sello definitivamente ahí tiene que poner la voz de Setsuna sí o sí No creo que sea alguien relativamente joven, debe ser ya un sello con trayectoria, para que no le caiga tanto gay. <coughs> Ahora que yo me acabé este Sonic, le voy a instalar mods con las voces clásicas de Sonic. No sé si también añadirle mods de momentum. Yo siento que el momentum de este Sonic está muy bien, o sea... No sales disparado todo el tiempo, tienes que buscar una curva específica. Creo que eso sí puede puliar, se puede pulir, mejor dicho, se puede pulir la mecánica. Pero así como está, yo lo siento bien. No me imagino un Sonic yendo ya literal a la velocidad de la luz. Ya tanto momento que le sacan en, en, en la zona abierta. Sería demasiado bestia. Espero con muchas ansias el próximo juego, en serio. Me ha encantado este Sonic. Ah, es verdad. Gweken uh, me dijo que cuando te acabas el Sonic te dan ya la opción para ingresar a todos los niveles normales. Sin necesidad de ir a cada portal. Voy a probar un nivel. A ver qué, qué tal está. El 1.2. <ríe> Joder, qué buen juego, eh. No puedo creer que haya perdido nominaciones al Goti. De verdad, qué estafa. Pero bueno. Ok, hay un... Una escena post créditos después de los, post créditos de la escena post créditos de los créditos. Ok, ok ¿Pater? ay, lo encontró. Dios? Por un momento pensé que Eman estaba buscando ahí en la regla 34 furros ...forros erizos azules encuadrados. Bueno, de por sí ya está encuadrado, lo único que se le quitaría serían las tenis. <ríe> ah, mira, se desbloqueó un nuevo modo, modo arcade. Ah, acá están, acá están los niveles. ¡Ok! El modo arcade es para hacer una especie de contrarreloj. A ver, el 1.2, ok, que es el nivel más XD del juego. Y con eso ya nos vamos a Persona 5. <risa> Uy, no, <risa> tengo, que, tengo que acabarlo en buen tiempo. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No te caigas, Sonic! <risa> este nivel de es, es un asco No lo hice en ese <risa> Tengo que hacerlo en 45 segundos, que más no recuerdo Ver, ajá, eran 55 segundos. XD, nada, <risa> que no, este nivel es bastante complicado. Hay que tener un buen, un buen timing para hacerlo. Deben poner acá una especie de. Uh, récord mundial en la que los jugadores puedan compartir sus mejores marcas de verdad eso le le caía muy bien a este Sonic pero bueno eso fue Sonic Frontiers de verdad esto estuvo grandioso el juego ahora toca persona 5